En los próximos meses, concretamente en los días que van del 12 de octubre al 16 de octubre, vamos a tener la Semana Global de Fenerlas. Es un evento extraordinariamente importante, no solo por el hecho de aglutinar y poner en uh, una misma frecuencia las asociaciones que hay en México, sino también porque vamos a encontrar en ese espacio, en ese momento, una gran interlocución de parte de asociaciones de otras partes del mundo, eh, organismos que conocen mucho el tema, asuntos que tienen que ver con cabildeo, y que para nosotros son importantísimos, como experiencias de otros que han hecho posible que en sus países haya algunos resultados que en México todavía no alcanzamos. Por lo tanto, será fundamental el trabajo que vamos a hacer con eh, las asociaciones y también el trabajo que vamos a hacer con los grupos de pacientes que van a estar permanentemente atendiendo a esta reunión es por supuesto de vital importancia que podamos encontrar que para esos enfermos los que trabajamos por ellos nos podamos poner de acuerdo no es una tarea sencilla ponerse de acuerdo es complicado no se pueden poner de acuerdo para ponerse de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es convidar de manera natural a terciopelada, un ejercicio que sea uno que busque necesariamente que encontremos fórmulas que nos hagan afines los trabajos. No es tan complicado en esencia, pero para ponerse de acuerdo debe haber voluntad, debe haber acción y debe haber una gestión específica. Entonces lo que vamos a buscar será encontrar caminos que nos permitan tener el mismo derrotero con la misma intensidad a la misma frecuencia y por supuesto en parámetros que acomoden a todos y que sean por supuesto unos que nos permitan tener certezas repito no va a ser fácil pero tampoco tan complicado el asunto no tiene que ver más que con voluntad acción y gestión dar el primer paso es fundamental porque de otra manera vamos a estar estancados en un círculo vicioso que no nos permite tomar ni acceder a las mejores prácticas. Eso es muy importante que lo ponemos en cuenta. ¿Por qué razón? Simplemente porque no tenemos tiempo para quien no tiene tiempo. Y nuestros enfermos mueren todos los días, en todos los puntos del país, y haciendo necesariamente una gestión que desafortunadamente no fue la apropiada. Yo creo que vamos a Encontrar en esos días Una fórmula mexicana Que pueda adaptarse A los tiempos Que pueda adaptarse a los recortes Recordemos que Entre este año y el que viene Más de 40 mil millones en salud Van a ser recortados En gastos para salud Y eso evidentemente va a impactarnos La razón es muy sencilla Nuestras enfermedades Son de altísimo costo para su atención, complejas y por supuesto tienen un referente obligado de voluntad política para hacer aprobados tratamientos que para algunos enfermos son la única opción que tienen para poder salir adelante. No me cabe duda que todos estamos en la intención de lograr que el acceso sea eso, acceso y que pueda ser necesariamente rápido, que pueda ser profesional y que sea bajo las certezas en la conducción, en el tratamiento y en, la, y en todo lo que tiene que ver con el apoyo desde dentro psicológico, desde dentro hospitalario, desde dentro académico, etcétera. etcétera. Esto es cierto que va a ser un trabajo harto complicado, pero también va a ser un trabajo muy enriquecedor. Eh, estoy convocando a una gran cantidad de asociaciones a una buena cantidad también de académicos de gente de las instituciones que van a ser posible dos cosas uno que haya una verdadera andanada de oportunidades para todos nosotros y dos que exista finalmente ese espacio de reflexión necesario para que las enfermedades poco frecuentes sean categorizadas dentro de la agenda de salud pública nacional. Para nosotros eso es muy importante. Es eh, evidente que el trabajo tendrá que ser de la manera más abierta, de la manera más transparente, de la manera más eh, profesional llevado a cabo. Eso vamos a hacer porque para eso estamos preparándonos. Yo les agradezco a todos ustedes la atención a este mensaje, pero sobre todo les agradeceré mucho más que estén en esa reunión, que para nosotros será fundamental, muy importante, y también el principio, el verdadero principio de lo que se tiene que hacer en México por todos nuestros enfermos. Muchas gracias.